Suele suceder que aquel amigo de escuela al que encontramos ya a una edad avanzada, y que como nosotros no se parece nada a aquel niño que compartía nuestro pupitre, ahora puede tener ideas que no son compatibles con nuestras formas de vida después de tantos años. Así le sucede a estos dos amigos, uno de ellos republicano y... Los otros, el matrimonio, chapados a la antigua, conservadores y muy religiosos. Pues bien, aquí, Maupassant, nos da un claro ejemplo y veremos cómo lo mejor es no hablar de política nunca. Al menos, así lo pienso yo también. Ahora damos comienzo al cuento, el amigo Joseph. Espero que sea de tu agrado. El amigo José, un cuento de Guy de Maupassant. Se habían tratado íntimamente durante el invierno en París. Tras haberse perdido de vista como ocurre siempre, al dejar el colegio, los dos amigos volvieron a encontrarse una noche en sociedad ya viejos y canosos, el uno soltero, el otro casado. El señor de Merul pasaba seis meses en París y seis meses en su castillo de Turville. Tras haberse casado con la hija de un castellano de los alrededores, había vivido apacible y agradablemente en la indolencia del hombre que no tiene nada que hacer. De temperamento tranquilo y cabeza asentada, sin audacias intelectuales ni rebeliones de independencia, Pasaba su tiempo sintiendo una luz de nostalgia del pasado, deplorando las costumbres e instituciones del presente y, repitiéndole a todo momento a su mujer que alzaba los ojos al cielo y a veces también las manos en señal de asentimiento enérgico, «¡Pero qué bajo, qué gobierno vivimos, Dios mío!» La señora de Merul... Se asemejaba intelectualmente a su marido como si hubieran sido hermano y hermana. Sabía por tradición que hay que respetar en primer lugar al papa y al rey. Y ella les quería y respetaba en el fondo de su corazón sin conocerles. Con exaltación poética, abnegación hereditaria y un cariño de mujer bien nacida. Era buena como un pedazo de pan. No había tenido hijos y siempre lo lamentaba. Cuando el señor de Merul encontró en un baile a su viejo compañero Joseph Moradur, sintió por ello una honda y candorosa alegría, porque de jóvenes se habían querido mucho. Tras las exclamaciones de asombro sobre los cambios producidos por la edad en sus cuerpos y caras, se habían informado acerca de sus respectivas vidas. Joseph Moradur, un meridional, había llegado consejero general en su región. De modales francos, hablaba con vivacidad y desenvoltura diciendo lo que pensaba sin pelos en la lengua. Era republicano. De esa raza de republicanos campechanos para quienes las maneras atrevidas son ley, para quienes la independencia de palabra, llevada hasta la brutalidad, se convierte en una pose. Fue a casa de su amigo, siendo bien acogido en ella de inmediato por su sencilla cordialidad, pese a sus ideas avanzadas. La señora de Merul exclamaba, «¡Qué lástima! ¡Un hombre tan encantador!». El señor de Merul le decía a su amigo con tono convencido y confidencial, «No te das cuenta del daño que hacéis a nuestro país, sin embargo, le quería» porque es más sólido que las amistades de la infancia reanudadas en edad madura. Joseph Moratur le tomaba el pelo a la mujer y al marido llamándoles «mis queridos galápagos y a veces se entregaba a rimbombantes declamaciones contra las gentes atrasadas, contra los prejuicios y las tradiciones. Cuando descargaba así el torrente de su elocuencia democrática, los dos esposos incómodos no decían nada por educación y cortesía. Luego el marido trataba de cambiar de tema de conversación para evitar fricciones. Se veían con Joseph Boratour solo en la intimidad. Llegó el verano. Los Merul no tenían mayor alegría que recibir a sus amigos en sus posesiones de, Tour de Ville. Era una alegría íntima y sana, una alegría de buena gente y de terratenientes. Salían al encuentro de sus invitados hasta la cercana estación y le llevaban en su coche, esperando sus cumplidos sobre el lugar. La vegetación, el estado de los caminos del departamento, la limpieza de las casas de los labriegos, la gordura del ganado que se veía en los campos, en fin, sobre todo cuando se veía alrededor. Hacían notar que su caballo trotaba de forma sorprendente para ser un animal empleado parte del año en las labores agrícolas y esperaban con ansiedad la opinión del recién llegado sobre su posesión, sensibles a la mínima palabra, agradecidos por la mínima cortesía. Joseph Moratur fue invitado y anunció su llegada. Marido y mujer fueron a recogerle a la estación, encantados de tener que hacer los honores de la casa. Apenas verle, Joseph Borador saltó de su vagón con una animación que no hizo sino aumentar su satisfacción. Les estrechaba las manos, les felicitaba embriagándoles de cumplidos. Durante todo el trayecto estuvo encantador, asombrándose de la altura de los árboles, de la abundante cosecha, de la rapidez del caballo. Ya en la escalinata del castillo el señor de Merul le dijo con una cierta solemnidad amistosa. «Ahora estás en tu casa». Joseph Boradur respondió. «Gracias, amigo». No esperaba menos de ti. Por otra parte, yo no me ando con cumplidos con mis amigos. No concibo la hospitalidad de otra forma. Acto seguido subió a su habitación para vestirse, como él decía, a la campesina, y bajó ataviado todo de azul, tocado con un sombrero de paja, calzado con unos zapatos de cuero amarillo, en suma, vestido de parisino de trapillo que se va de francachela. También parecía haberse vuelto más llano, más jovial, más familiar, como si con el traje campero se hubiera revestido de unos modales despreocupados y desenvueltos que consideraba adecuados a la circunstancia. Su nuevo atuendo escandalizó un tanto al señor y la señora de Merul, los cuales seguían siendo incluso en sus tierras, serios y dignos como si la partícula que precedía a su apellido les obligase a un cierto ceremonial, hasta en la intimidad. Tras haber comido fueron a visitar las alquerías y el parisino dejó anonadados a los respetuosos labriegos con su campachanería. Por la noche... Estaba invitado a cenar el párroco, un viejo cura cebón, huésped habitual de los domingos, que había sido llamado excepcionalmente aquella noche para honrar al recién llegado. Al verle, se parrugó la nariz. Luego le estudió con asombro, como a un ser raro de una raza especial que nunca hubiera visto tan de cerca. Durante la comida contó unas anécdotas subidas de tono permitidas en el seno de la intimidad, pero que los merul juzgaron fuera de lugar en presencia de un eclesiástico. No le decía a este «señor cura» sino simplemente «señor». Y le puso en un aprieto con determinadas consideraciones filosóficas sobre las diversas supersticiones existentes sobre la faz de la tierra. Decía «Su Dios, señor». —Es de los que hay que respetar, pero también discutir. El mío se llama razón, y en todas las épocas ha sido enemigo del suyo. Desesperados los médulos hacían esfuerzos por cambiar de tema. El párroco se marchó muy pronto. Entonces el marido dijo con tono amable. —¿No te parece que te has excedido un poco delante de ese sacerdote? —De inmediato Joseph exclamó. Esta sí que es buena, como si tuviera yo que andarme con remilgos, con un traga santo, ¿sabes? Por otra parte, me harás el favor de no imponerme más a ese buen hombre delante de las comidas. Disfrutadlo vosotros tanto como queráis. El domingo y los días laborables, pero voto a Dios, no se sé, lo indilguéis a los amigos. Pero, amigo, su carácter sagrado. Joseph Morazur le interrumpió. Sí, ya sé. Hay que tratarles como a doncellas virtuosas. Este cuento me lo sé de memoria, amigo, pero cuando esas personas respeten mis ideas, yo respetaré las suyas. Eso fue todo por ese día. Cuando la señora de Mérul entró en su salón al día siguiente por la mañana, vio en medio de la mesa tres periódicos que la hicieron echarse para atrás. Le Voltier, la República Francesa y la Justicia. Al punto apareció en la puerta Joseph Moradur que seguía vistiendo de azul leyendo con atención, la intransigente. Exclamó. «Hoy hay un excelente artículo de Rochefort. Ese Rochefort es realmente extraordinario». Lo leyó en voz alta, impostando la voz en determinados puntos tan en su temado que no se dio cuenta de la llegada de su amigo. El señor de Melul llevaba en la mano el galois para él y el glairón para su mujer. La ardiente prosa del ilustre escritor que derribó el imperio declamaba con violencia. Cantada con el acento meridional, resonaba en el pacífico salón, hacía tremolar las viejas cortinas de rectos pliegues, parecía salpicar las paredes los grandes sillones tapizados, los muebles clásicos que llevaban un siglo en los mismos sitios, de una granizada de palabras saltarinas, descaradas, irónicas y devastadoras. El hombre y la mujer, de pie uno y sentada la otra, escuchaban con estupor tan escandalizados que no hacían gesto alguno. «Buratur». Lanzó la última andanada como se lanza una traca final y concluyó con aire triunfal. «¿Qué os parece? ¿Es de upa eh?» Pero de repente vio los dos periódicos que traía su amigo y también él se quedó pasmado. Luego anduvo hacia él a grandes pasos preguntando con tono furioso. «¿Qué piensas hacer con estos papeles?» El señor de Merul respondió dudando. —Pero si sí son mis diarios. —¿Tus diarios? Pero vamos, te burras de mí. Me vas a hacer el favor de leer los míos, que te aclararán un poco las ideas y en cuanto a estos mira lo que hago con ellos. Y antes de que su desconcertado anfitrión pudiera impedírselo, cogió los dos periódicos y los tiró por la ventana. —Luego, muy serio—. Depositó en las manos de la señora de Melul la justicia, entrególe voltier al marido y él se repatingó en un sillón para acabar de leerle intransigente Marido y mujer por delicadeza fingieron leer un poco y le devolvieron los periódicos republicanos sujetándolos con la punta de los dedos como si estuvieran envenenados. Mouratur se echó a reír de nuevo y declaró. «Ocho días, de ese alimento y os convertiré a republicanos». Al cabo de ocho días, en efecto, gobernaba la casa. Había prohibido la entrada al párroco a quien la señora de Merul tenía que ir a ver a escondidas. Había prohibido que a Luis y Clairón entrasen en el castillo, por lo que un criado iba a buscarlos en secreto a correo si eran escondidos cuando volvía debajo de los cojines del canapé. Lo regulaba todo a su antojo. —Siempre agradable, siempre cordial, tirano, jovial, omnipotente. Tenían que llegar otros amigos, personas, pías y legítimas. Los castellanos consideraron imposible un encuentro y, no sabiendo qué hacer, una noche anunciaron a Joseph Moradur que un pequeño asunto les obligaba a sentarse durante unos días, y le rogaron que se quedara solo. Él no se inmutó y respondió. Muy bien, no me importa. Os esperaré cuanto queráis. Ya os lo he dicho, entre amigos, nada de cumplidos. No os falta razón de preocuparos por vuestros asuntos, qué demonios. No me ofendo por ello, claro está, es más. Me hace sentir más cómodo con vosotros. Id, amigos, os esperaré. Al día siguiente el señor y la señora de Merlul partieron. Todavía les está esperando fin